que intercambiaban las cajas del plan social y le ponían eh, una caja con la figura de un candidato presidencial. Situación que ha generado un gran malestar en todo el Tú, Tú sabes cómo yo estaría de acuerdo con esas cajas. Llevar a, los, a, los, a las iglesias, a la junta de vecinos, a los programas como este, y nosotros tenerla aquí y darla de forma organizada, digna, y a la gente que lo necesite. Porque eso parece con un camión en cualquier punto de, de, de, de, del país, a, a tirar cajas a lo loco, o a dársela a los políticos para que le cambien el nombre y hagan proselitismo político y se la den a sus compañeritos que muchas veces no la necesitan. Entonces, por ejemplo, yo, yo, yo le hago un llamado al plan social, que me traiga 100 cajas, 200 cajas, que yo me voy a ir a, un, a, un, a los barrios, lo voy a organizar con la Junta y la voy a entregar. Y vamos a hacer un programa en vivo. Todo de forma organizada. Con las iglesias, que las iglesias vayan y, y, y en la iglesia usted va. Y la iglesia sabe cuáles son los pobres. Cuáles son la gente que están pasando hambre. Entonces, las iglesias la van a entregar a la gente que la necesita. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa vagabundería de dar esa caja hacia los locos. No. ¿Cuántas iglesias hay en el país? Muchísimas. Y no solamente la iglesia católica. Tenemos una llamadita. Vamos a ver a quién tenemos en la línea. Buenas. Hermano. A la hora. Te felicito. Te, te felicito por tan refinada opinión que tú tienes. Gracias. Pero algo importante es que el lugar donde se hicieron esa pregunta no es el más apropiado. Sí. Tú me entiendes. Entonces, sí. entonces, segundo. El último señor de los lentes que habló dio una opinión mejor terminada, que por cierto le conozco, el señor Rafael Abreu. ¿Por qué? Porque las cajas solo tienen una sola cosa mala, que el destinatario, la dirección se la ponen mal, porque buscan, es como si fuera un pedazo de queso, y buscan un ratón para enviarla. ¿Entiendes? Eso tú coges las organizaciones, como tú dices, populares, la Junta de Vecinos, la iglesia, institucionalmente hacerlo. Pero si yo soy candidato y tú me mandas con esa caja médica, dársela, la doy a la gente que están conmigo. A los compañeros, sí. Y respetuosamente a los compañeritos. Eso así. Y eso no sirve. Sí. Que vayan a la Junta de Vecinos, a las iglesias. Sí. A las instituciones sin fines de lucro. Correcto. Que saben. Un abrazo ¿Qué por qué tu saben? opinión. Gracias, gracias. Y es así. Gracias a esa llamada... Porque es que tenemos que organizar este país de una forma u otra. Y nosotros los comunicadores tenemos que, que ayudar. No dejárselo todo al gobierno. Ni tampoco dejárselo a los políticos. Entonces yo le hago un llamado porque soy, soy, soy transparente. El político que quiera traerme 100 cajas fundita lo que quiera, que me la traiga. O si no lo quiere hacer conmigo, pero que vaya a una iglesia a cualquier tipo de iglesia, puede ser evangélica, apostólica, católica, a donde usted entienda, pero que se haga y que le llegue a los pobres, a la gente que no tiene con qué comprar la cena de Nochebuena, a eso es que se le tiene que entregar esas cajas, porque para eso es que se, se, se otorgan Pero es verdad lo que dijo el televidente que llamó. Si usted se lo da a un político, ¿qué va a ser político? Entonces... Los políticos también son cortos de mente. Usted quieren quiere casar con la gloria y tener un impacto para su candidatura. Si a usted le dan 100 cajas, 200 cajas, hágalo así y usted va a ver que usted va a tener más impacto y va a recibir mayor publicidad. Si usted comienza a dársela y llamar, Fulanito, pasa por mi casa a buscar tres cajas, a dárselo a los compañeritos que no la necesitan, entonces usted va a ser juzgado y criticado. Y en vez de sacar un beneficio, para su candidatura, lo que usted va a sacar es una negatividad, simple. Yo estoy abierto a cualquier partido ¿eh? y a cualquier candidato, pero si no entienden que uno es el medio, puede hacerlo con cualquiera, lo importante es que llegue a los pobres. Miren, la Asociación Duarte, la DGC, que apuesto a uno de Mojiganga, porque uno lo dice, primero por ayudar a la población, porque se, se terminaba ahora el 16 el plazo, y ahora dije que, que no iba a dar prórroga, pero ahora ya lo movió para el 31, aproveche. Porque en la asociación Duarte, usted puede sacar su marbete Oye, yo conozco gente que lo iban a sacar el 16, y cuando escucharon la noticia aquí, que dijimos que lo iban, movieron para el 31, no lo sacan, están esperando el 31. Por eso que nosotros los dominicanos vivimos jodidos. Vamos a esperar a enero, para ir, primero con fila, perder mucho tiempo. Segundo, pagar dos mil pesos por encima. Hágalo ahora. Vaya a la Asociación Duarte terminando el programa.